¿Qué tal? Muchos buenos días. Aquí les habla Kevin. Espero ¿Qué? que estés bien. ¡Buena onda, mamito! contento que te que perdió el Real Madrid y perdió <risa> los cremas. Ojalá que estés contento Víctor, que perdió tu equipo hueco chafa. ¡Ah, no, no! Ya, ya la regaste. Así no se habla. ¡Buena onda! ¡Adelante! Y es, también... ¡Eso es adelante!